Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, los saluda su amigo y servidor Pablo y me da muchísimo gusto que anden por aquí esta semana, pues bueno, puras buenas noticias, ¿no? La verdad es que eh, eh, difícil ocultar mi felicidad, ya me aventé el juego otra vez <risa> Lo tuve que ver dos veces, ¿no? para apreciarlo una vez, pues con toda la emoción en vivo y después como que estar viendo cosillas que básicamente pues fue lo mismo, pero bueno unas buenas noticias, señores. Eh, la primera y la más importante: ganamos un juego que parecía eh, más que complicado y más que difícil poderlo sacar contra unos Rams que venían con todo, super armados, llenos de, de All Pros en todas sus líneas. ¿no? Y, y, y los San Francisco 49ers sacan la victoria 31 a 10 en el Levi Stadium, lunes por la noche. Eh, bueno, vamos a ahorita hablar más de todo esto. Eh, Buenas noticias, miren, la, la, la primera es que se une más, se une un, un club eh, Niner más a este muro eh, El Niner Empire Jalisco, ya les había yo comentado en Twitch eh, Y por ahí, eh, en, en, en alguna otra publicación Mis canales del Empire Jalisco me mandan una gorra eh, El buen Satur, este, un abrazote a todo el Empire Jalisco Que se une también acá, ya saben, tengo la, la banderita de la Faithful Chihuahua Y, este... Bueno, si los escucho, bueno, ahí está la gorra del de, de Empire Jalisco, la banderita de, de, de la Facebook Chihuahua Y pues convoco e invito a todos los clubs de los 49ers que me manden algo representativo de su club Para poderlo poner aquí y, y que se vaya armando más este, este muro de los de, de, de, que es de ustedes, que es de la faithful de los 49ers, ¿no? Esa es una de las primeras buenas noticias que tenemos, pues de la victoria Otra, pues les recuerdo, ¿no? Que voy a estar regalando unos tenis customizados de los 49ers, ¿no? Así como estos, para que los tengan, para que formen parte de su colección. Si no los tienen, les voy a regalar un, un, unos tenis a los miembros del canal. Recuerden que no es lo mismo eh, suscriptores, ¿no? De todos ustedes, los que, los que se han suscrito al canal, que miembros del canal. Los miembros del canal son los miembros dorados, son los que le dan eh, eh, clic ahí al botoncito de unirse. Siguen las instrucciones y apoyan esta plataforma. Y además de estos eh, tenis, se unen... Eh, también a, a los regalos que voy a, que voy a hacer y voy a tener que pensar ya más, les iba a decir que hoy era la dinámica, pero voy a tener que pensar en otra dinámica porque eh, se une a este, a este regalo para, para los miembros del canal, eh, eh, mi buen carnal el Dave Montana se va a mochar con un, con un jersey como el que tengo yo, ¿no? este, este retro, este jersey retro, de, el, el coreback old school football, ¿no? El buen Dave se va a mochar con un jersey igualito a esto Pero con el número 49 del canal Y de los 49. también para, miembro de, para los miembros del canal mm. Un miembro del canal va a ser el, el acreedor ya, ya veré si es un miembro o dos A uno le doy los tenis y al otro le doy el jersey Pero el buen eh, Dave Montana hace mocha Para que este, para poderle dar esto a los miembros del canal Recuerden, suscriptores son una cosa Que son los 5500 y miembros son los que eh, apoyan al canal Entonces para los miembros va a ser uno de estos regalos Entonces un, un, un regalo más para, para miembros del canal ¿no? Entonces denle ahí, clic en el botoncito unirse En su móvil aparece abajito Aquí en el canal, en su PC o en su laptop Está ahí al lado de, de, de me gusta y todo eso Entonces apoyen al canal 49 La verdad es que eh, todos estos regalos son para todos ustedes ¿no? eh, y, y gracias nuevamente por todo su apoyo Esas son las buenas noticias que tenemos no, eh, Semana muy chida Lunes por la noche, jugando en el Levi Stadium, en el tan salado Levi Stadium, y este, y ganamos, ¿no? Por fin, eh, una victoria de a de veras, ¿no? Ya habíamos tenido la de los Leones, que bueno, pues sabemos que los Leones pues vienen mal, le habíamos ganado a las Águilas, que no vienen tan mal, pero tampoco era un rival así como a considerar. Luego se le ganó a Chicago, en uno de los juegos, yo creo que el más convincente que había tenido San Francisco hasta ese momento, pero pues habíamos estado plagados de derrotas, derrotas de juegos. Eh, que, se, que se dejaron ir algunos, otros si nos ganaron bien. Y San Francisco gana y gana bien y convence más que en ningún otro partido. El mejor juego de la temporada definitivamente de los 49ers llega en, en, en, en, en un muy buen momento o en un difícil, en difícil momento para Shanahan, sobre todo para la directiva, para el club. Pasa nuevamente lo que pasó con, con Chicago, ¿no? Eh, ...sabíamos que si se perdía con Chicago iba, se iban a mover las aguas, horrible... ...y este era peor porque era prime time y si se perdía contra los Rams... ...y de la manera en que se pensaba, hasta yo lo pensé que íbamos a perder tal vez una arrastradísima... ...después de lo que nos mostraron contra Arizona, ¿no? Unos cardenales sin sus estrellas, nos plancharon el traje, íbamos a enfrentar a unos Rams... ...que se habían armado hasta los dientes y a mí me da la impresión de que Sean McVay eh, armó al equipo... ...pensando única y exclusivamente para enfrentar a los Niners... y sí, la temporada, pero le urgía tener a este equipo para enfrentarnos... ...porque nos tenía que ganar... ...y pues se le cebó y se le apresó al señor Sean McVay... ...con todo y su Won Miller... ...y con todo y su Odell Beckham Jr. Sí cometen muchos errores los carneros... ...pero eso no es nuestra culpa... ...como no fue culpa ni de los... ...ni de los Seahawks, ni de los Colts... ...ni de los eh, Cardenales... ...los errores que cometimos nosotros en esos partidos... ...les toca equivocarse a ellos... Matthew Stafford no sale fino. Renuncian al ataque terrestre. Eh, sí, le tiran muchos pases a Matthew Stafford, también hay que decirlo. Eh, y los árbitros pues no nos ayudan. Los árbitros se comieron varios eh, castigos, unos holdings horribles a Nick Bosa. Y esa interferencia que le marcan a Keegan Williams en su intercepción de trasero, pues para mí tampoco era. no. Pero bueno, un, un juego plagado de cosas, pero al final San Francisco... Shanahan regresa a, a, a, a, nuevamente al librito, ¿no? Se acuerda de cómo le había jugado a Chicago, se deja de cosas y a pesar de haber estado enfrentando una de las mejores defensas contra la corrida que son los Rams, la, una de las mejores defensas capturando corebacks que hoy solamente se lleva una, eh, Fran, eh, Shanahan decide correrles el balón con el regreso de Jeff Wilson que sí aporta, ¿no? Que se ve que es otro tipo de... Y otro tipo de timing y de agresividad cuando ataca los huecos. Y este tándem con Elaya Mitchell funcionó de maravillas. digo Samuel también aportando en la parte terrestre, ¿no? Se lleva su anotación. Eh, y un ataque terrestre convincente, balanceado. Terminó la primera mitad como con 88 por aire y 87 por tierra. O sea, ha sido más balanceado. Jimmy G8 de 8, pases, ¿no? Toda la primera mitad no falló pases. Ninguno incompleto, eh, 8 de 8 en terceras oportunidades eh, San Francisco tuvo una primera mitad de 10 Dominó completamente a, a, a Los Ángeles y a la defensiva también ¿no? Dos intercepciones, errores de, de uno de Matthew Stafford o de del Beckham y otro de, de, de Ick Vinos, de su ala cerrada Pero al final Jimmy Ward estuvo donde tenía que estar Y se lleva dos intercepciones Y una para Pixixx y fue genial, ¿no? Yo le decía, hay un cuate, Jimmy Ward, hazme 30,586 hijos el día de hoy. Yo soy uno de los que no estoy tan convencido y no, no me gusta tanto Jimmy Ward, pero el día de hoy me calla la boca y yo le agradezco enormidades al señor Jimmy Ward que me haya callado el hocico de esa manera. Que así jugara todo, todos los juegos, que si ha jugado bien, ha tenido muy buena temporada, pero de repente también su fragilidad... Esto de que se lesiona mucho y a veces se llega a perder Pero me parece que hacen muy buen tándem con, con, con Ufanga hoy Ufanga de Strong eh, Me parece que juega muy bien, juega mejor de Strong que eh, Ufanga Llegando preciso a, a, a las jugadas a Buenos acleos eh, Por ahí le quita la intercepción a Emmanuel Mosley Pero bueno, él iba viendo el balón, hizo bien ¿no? Pelear por el balón eh, una, En la jugada que se la juega a los Rams en cuarta, ¿no? En sentido de urgencia de, de, de John McVeigh también. Este, eh, y le llega de, de, de rápidamente al coreback y ya luego DJ Jones hace la tacleada Muy bien, muy disciplinado San Francisco. y sí cometen algunos castigos, incluso George Kittle, pero bien. Jimmy Garoppolo y esto este, pues todos los Jimmy Haters. Eh, es momento de que se tapen los oídos. 10 segunditos. Pero Jimmy, Ward, este, Jimmy Garoppolo jugó muy bien, eh, otra vez rating arriba de 100 140 y tantos, ¿no? eh, 200 y tantas yardas, algo así, sí, 200 o ciento y tantas yardas, pero bien, no se equivoca, no entrega balones, tira un par de pases buenísimos, el primer pase a, de anotación para, para George Hill, ahí era, solamente lo podía alcanzar y el segundo pase de anotación para... para eh, no sé si fue el segundo. Ya les daré leyendo los números el jueves. Pero el último pase de anotación para Divo Samuel... Es una chulada de pase el que tira, ¿no? Leyendo perfectamente al linebacker. Tirando antes de que lo rebase. Para cuando lo rebase, se lo pone en las manos a Divo Samuel. Se va hasta la anotación. Juego redondo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Este... Y pues ya. Creo que creo, Nick Bosa... Todo el tiempo presionando. Eh, Nick Bosa... Es una bestia, ¿no? Varios holdings. Hay uno súper descarado que nunca marcaron. Y al final se, se va premiado con su captura. Por ahí también le pegó en una en el brazo a Stafford. Y, y Bosa es, es, es un tipo diferente de monstruo. Eh, eh, Fred Warner regresa a su nivel. Hace salsa gir jugando. Como no lo había yo visto, jugando muy bien. Y yo espero que ya no tarde Drew Greenlow en regresar. Y ese, y ese tridente de linebackers. Miren, ya para qué me emociono, ¿no? Me estoy tratando de tomar esta victoria con, con las medidas. Y con la, con la. ¿Cómo se dirá? Con prudencia, con la mayor prudencia posible. Pero pues no puedo ocultar mi felicidad, ¿no? Y, y la emoción que me dio verlos eh, ganar de esa forma. Dominar el juego de esa forma en cada faceta. No ofensiva, defensiva, equipos especiales. El mejor juego que le he visto a los 49 en mucho tiempo. Eh, y estoy contento, pero sí, hay que ser prudente. Yo se los decía en el, en el podcast pasado o en el canal 49, ¿no? donde fue? Como podcast. Inclusive si San Francisco le ganara a Rams, todavía no se las voy a comprar y me mantengo en lo mismo, ¿no? Se le gana a los Rams, se le gana bien, que ya se volvieron clientes de los 49ers, Bronskill. No lo podemos cortar porque a Daniel Bronskin lo necesitamos dos juegos en la temporada Que es para que, para que juegue contra Ronald Donald, fuera de eso no sirve Pero contra los Rams, Daniel Bronskin es nuestra pieza más importante <ríe> Y hoy lo demostró Tom Compton, juega bien, dio nuestra no llama clinchy. Este, la línea ofensiva increíblemente jugó bien Solamente capturaron una vez a Garoppolo atrás Y es que Shanahan jugó en el 70 Más del 70% de los snaps fueron corridas Y es que ahí tienes que atacar El equipo está construido para correr el balón Corre el maldito balón Shanahan lo hizo Y todo se dio ¿no? Y a que se le abren las posibilidades Cuando el ataque terrestre funciona eh, Shanahan bien o sea Shanahan da el mejor juego de esta temporada Estratégicamente lo planea, lo piensa, lo juega. Por fuera le empieza a correr a los carneros. Porque si bien tenían a Donald y a Miller, eh, que son unas bestias, en, en el play-action, en ese tiempo que se pierde del engaño, podían llegarle muy rápido a Garoppolo. No jugó tanto play-action, jugó más eh, jugadas directas y por fuera. Aprovechando que Donald y Miller son muy fuertes, pero son más lentos por fuera y se explotó eso muy bien. George Kieran aparece y Divo Samuel da un juegazo. Eh, ¿no? que, que por ahí ya, ya hay tanto meme hacia Aaron Donald cuando preguntó que quién era Divo, que yo creo que ya no se le va a olvidar <ríe> quién es Divo Samuel, porque Divo Samuel vuelve a dar un juegazo, ¿no? se lleva una anotación por pase, una anotación eh, por tierra, y además los pases, la dureza con la que corre, Divo Samuel es, es, es la pieza fundamental, nos está volviendo en la pieza fundamental del ataque de los 49 de San Francisco. Y es que pues no, no, no quepo en, en, en elogios hacia el equipo a lo que vi hoy, o sea, totalmente con, contrastante y es que eso es, lo, eso es lo que me preocupa de los 49 esa intermitencia, que pueden darnos un juegazo hoy contra los, contra los carneros y ganar así, y pueden ir y contra, contra jaguares y pueden perder de la manera más horrible. Y de aquí en adelante lo que los cualitadores tienen que empezar a mostrar es consistencia, consistencia. No pueden ganar uno y perder dos y seguir de esa manera, ¿por qué no? No es que esté el futuro en sus manos, pero se meten de lleno. Con esta victoria estamos en octavo lugar en la conferencia, a medio juego de las Panteras. Y se vienen juegos no a modo, pero no tan difíciles como el de los Rams. Y entonces en el papel no se tendrían que poder ganar. Vienen los Jaguares... O sea, con lo mostrado contra Rams se tendría que ganar. También los vikingos, que no es tan fácil, pero es muy importante porque es uno de los que están peleando un spot también por el comodín. Y perder ese juego nos puede sacar de la pelea feo. Ganarlo nos da otro pasito más adelante. Luego los Seahawks, que se nos indigestan, así como, así como a los Rams nos les indigestamos nosotros... A los, los hijos se nos indigestan a nosotros y los hijos siempre encuentran la manera de meternos el pie y de ganarnos. Ese me preocupa. Luego viene Atlanta, que si bien no es un gran rival, también Atlanta busca maneras de ganarnos. Tejanos eh, de no debería ser ninguna complicación. Titanes sí, va a estar bien perro el de Titanes. Yo también, este, al igual que ese de Rams, veo muy difícil que lo podamos sacar. A menos que se enrache San Francisco y empiece a jugar con este nivel. Puede ser un duelazo y cerrar contra carneros podría ya no sé ni qué pensar, bueno, ya, vámonos paso a paso, no me quiero volar, como les digo, quiero tomarme con calma esta victoria, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy extasiado de felicidad, este es el juego que yo quería ver de los 49, y creo que todos queríamos ver desde que empezó la temporada, queríamos ver a estos 49 así, dominantes, agresivos, físicos, eh, le ganan las trincheras, en, en la plática pre-game por ahí me preguntaban cuál era la clave, yo les dije las trincheras, Decían, es más importante el perímetro o la línea ofensiva, la línea ofensiva, si nuestra línea ofensiva no funcionaba, no íbamos a caminar y la línea ofensiva funcionó y la ofensiva despedazó a la defensa de los Rams y, y, y el perímetro jugó bien, o sea, jugó bien, la frontal ejerció presión, si bien no le llegó tantas veces a, a, a Stafford lo incomodaron y los receptores hoy tampoco salieron en su día de los Rams y tiraron muchos pases y eso nos facilitó enormidades eh, la, la, la, la vida. Sean McVay se nubla. A Sean McVay se le metió Shanahan de las semanas pasadas. Sean McVay iba perdiendo 14-0 y, y, y se desesperó. Y, y empezó a hacer puras estupideces. Empezó a jugar uh, básicamente puro juego aéreo. Esa cuarta que se jugó sin sentido. En lugar de, de, de ganar tres puntos que tenía seguro, los dejó ir afortunadamente para nosotros. Pero Sean McVay se nubló y este sentido de urgencia que, que, de quererle ganar a Shanahan A, a McVeigh le ganó y perdió horrible Shanahan le vuelve a ganar la, la partida Y ese es el Kai Shanahan que queremos ver Nuevamente Nuevamente se salva el señor Kai Shanahan Una semana más Salva su chamba y, sa y se salva de, de la De la hecatombe en San Francisco no Como les puse la miniatura del jueves pasado Al borde del precipicio Ahí estaba Ahí estaba Shanahan Y estaba aún de los, de los carneros De irse hasta el fondo Se vuelve a salvar Y esperemos que esto sea el inicio De un equipo enrachado Miren, los dos cuervos del 2012 Les pasó algo similar Empezaron muy mal Y a mitad de temporada se enracharon Se metieron, fueron el caballito negro Llegaron al Super Bowl y nos ganaron Yo no quiero soñar, ¿verdad? Pero se vale Y algo así podría pasar Porque creo que este juego nos deja claro Que San Francisco eh, no es un mal equipo o no es el equipo tan malo que hemos visto porque creo que sabemos todos que se tiene el talento para jugar como se jugó y si siguen en ese, en ese mood algo, algo pasó en sus mentes y espero que se mantenga porque jugando así los 49 van a ser un rival muy difícil de vencer se vieron realmente dominantes los 49 y repito en cada y todas una de sus facetas los Rams corrieron para 54 yardas ¿no? este no tuvimos a Kinlo, no es cierto, ya no voy a decir nada de Kinlo, es más, yo por ahí les dije, ya no voy a volver a hablar de ese señor, ya no, ya no tiene caso, Nos corren para 54 yardas, también porque abandonan su ataque terrestre y se centran en el aéreo, ¿no? Matthew Stafford se lleva eh, más de 300 yardas dos touchdowns, dos intercepciones un touchdown dos intercepciones qué prueba fea siente, algo que explicaba la gente de ESPN, que ahí lo estuve viendo y es eso, ¿no? o sea, el fútbol americano es ganarlo yarda a yarda Sí, los corebacks espectaculares, sí, los corebacks que tiran 300, 400 yardas, todo esto, pero no siempre así vas a ganar. Y está Fordoy tiró para 300 y tantas yardas y no ganó. Jimmy Garoppolo, números más modestos, pero un buen rating y ayuda al equipo a ganar. Y cuando tienes un ataque terrestre así, pues es difícil que tu coreback se equivoque, ¿no? Jimmy Garoppolo necesita un equipo que lo ayude, para él ayudar, es como un intercambio. Si, sí, sí, sí. el equipo no funciona, él no es capaz de cargarse a una ofensiva. Pero mientras el equipo camina así, él hace lo necesario para ayudar a que el equipo gane. Y ese es el, esa es la ofensiva. Y esos son los 49 que queremos ver. La defensa nuevamente, repito, muy bien. Errores, algunos castillos por ahí, ¿no? usted algún, algún este, un offside, quiero hablar, un offside, algún holding de Twilly que para mí no era alguna interferencia de Keegan Williams que tampoco para mí era. Árbitros estuvieron mal en general, pero afortunadamente eso no pues hoy no cambió el partido. Yo quiero pensar que vienen cosas mejores para los 49, quiero pensar que esto sí puede ser. El de Chicago no me lo creí tanto porque eran los osos, ¿no? Pero los Rams son los Rams y los Rams seguramente van a estar en playoffs y seguramente van a estar peleando la división con los, car con los cardenales. Este... Y se gana, y se gana bien, y esto sí podría ser el cambio de switch, de los 49 y de aquí se podrían embalar, sobre todo por el calendario que viene para tratar de aspirar a algo más que otra temporada perdedora, ¿no? Eh, un aplauso para los 49 San Francisco, señores, se lo merecen, hay que decirlo, así como los atacamos y así como nos los acabamos y así como los abucheamos cuando juegan como jugaron hace 8 días, hay que aplaudirles y hay que reconocerles cuando dan, dan este tipo de juegos y nos emocionan de esta forma, ¿no? A disfrutar esta semana, señores. Otra vez con una sonrisota. Creo que ya no nos hicieron esperar tanto para regalarnos otra sonrisa. Y eso es buen augurio. Yo estoy muy contento. Yo estoy muy feliz. Así me voy a ir a descansar. Y este. Pues bueno. ¿Qué más se puede decir? No, ya. Eh, solamente elogios para esta actuación de los 49. Esperemos. Esperemos de verdad que vengan mejores cosas. Eh, le mando un abrazote a toda la banda, a, todo, a todos los chapters que andan en todos lados, ¿no? Como siempre. Eh, León, Oaxaca, San Luis Potosí, eh, Mexicali, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Estado de México. Eh, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Atlanta. Eh, y toda la banda que me escribe de diferentes lados, ¿no? De Texas, de San Francisco, de California, de Argentina. De, tanto, de España, de tantos y tantos lugares señores Muchísimas gracias por el apoyo eh, Seguimos aquí en Canal 49 Apoyando los 49 cuando Ganamos como hoy Pero sobre todo cuando perdemos Porque ahí es donde estamos de verdad los, los faithfuls Este El jueves no se pierda en Canal 49 Si sí, hay sí, jueves no Se me acorta el tiempo y voy a andar a marchas forzadas Pero entrego el programa El jueves Vamos a hablar ya de números de todo esto. Vamos a, re, a, a revisar completamente toda esta victoria contundente de los Niners. Y vamos a revisar al siguiente rival que son los jaguares de Jacksonville. No se lo vayan a perder. Yo creo que va a estar muy bueno. Eh, ya saben que el miércoles, ¿no? Este, eh, mañana. Mañana va a ser miércoles. O Estamos viendo los martes. Mañana miércoles. Eh, eh, en Twitch voy a estar streameando Vamos a jugar eh, la interacción. Que luego subo el, el sábado a YouTube. Y vamos a rifarnos contra los jaguares de Jacksonville y a platicar más de todo esto, señores. De verdad, en Twitch se pone muy chido, se pone muy bueno la interacción en vivo. Poder contestar sus preguntas, poder platicar, poder compartir cosas. Está muy bueno. Si pueden, dar una vuelta el, el, el miércoles. Por ahí va a estar a eso de las 6 de la tarde en Twitch. Sigan el canal. Y en Twitch, ¿no? Ya, ya sé que luego le sacamos los, los ruquillos a las nuevas plataformas y esto. Pero está muy bueno. Métanse. Es como darse de alta en cualquier otra... Eh, red social como Facebook, como Twitter, como Instagram, Twitch, está muy bueno, está surgiendo, está muy buena la red y podemos compartir ahí más cosas, allí. los veo el miércoles, 6, 6 y media de la tarde por ahí, no se lo vayan a perder y el sábado la interacción, extraída de, precisamente de Twitch para YouTube y pues bueno, les mando un abrazo a todos señores, ah ya saben que este lo pueden escuchar, este, este, este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify, ahí abajo siempre les dejo los links, eh, síganme en las redes sociales como Canal 40 de Oficial en Facebook, Twitter, Instagram eh, Y en Twitch como Canal 49 nada más, ahí no es oficial, nada más es Canal 49 eh, Y pues ahí estamos más en contacto, ahí podemos compartir memes, eh, cosas, historias, puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera Manden sus imágenes a la Faithful, ya saben que, que, que cada semana subo imágenes de sus convivencias de, de los clubes de fans o de, con sus familias y hay bandas que me están mandando y me están juntando pues mándenlas porque si no luego son un montón y, este, y luego ya se que quedan fuera y las tengo que mandar para la otra semana, pero de que las subo, las subo, todos los que me las mandan siempre las, las trato de subir todas no ver, mándenlas, ya saben, el, el correo es Pablo con bechica Pablo 40 y 9, arroba gmail.com ahí pueden mandarme sus imágenes, hay quienes me las mandan inbox al, al facebook hay quienes me, me las me etiquetan en Instagram. Todo se vale. Pues ahí yo voy recogiendo sus testimonios. De sus convivencias. Y de su pasión por la Painful. Por los 49ers. Este. Pues bueno. Esos eran los avisos. Que tenía que darles. Ya saben que miembros del canal. Se vienen regalitos ya. Ahora sí. Ya los tengo. Ya nada más es eh, darles la dinámica. Y, y se vienen los regalos de noviembre. Para diciembre va a haber otro. No, ya los tengo. Pero bueno. Un abrazo carnales. A disfrutar. ¡Ganamos! Eh, somos los más felices Una semana al menos no eh, Cuídense mucho Mucha buena vibra Ya lo saben Go Niners